Hola Hola ¿Qué tal traicionero? Susie lancer Bueno si no son los tipos Llamados el gang de llegan. la divers Estábamos buscándolos bueno, no van a tener que buscar por tanto tiempo ya. Empezando desde ahora, vamos a ir a planear de manera intelectual. Ok, en resumen, menos quieren matar. Que a ti te maten, ¿sabes? A mí no me importas. <susurra> que los jodan, weón. Ok. Yo digo, como vimos en el anterior episodio, pues simplemente hago eso y ya. Gracias por hacer el puzzle por nosotros, perdedores. Gracias por ¿Qué esto, te perdedores. te jodas! Bueno, necesitamos esto. ¿Qué te jodas, Susie, Lancer? Yo hice todo eso. No necesité tu maldita ayuda. ¿Y esto qué? Ok, pues nos vamos aquí. Ok... A ver, ese es esto. Ok, listo, vámonos de aquí. Ok, otro ítem. Ok, <risa> supondré que es esto, esto y esto. No. Bueno aquí tenemos un pedazo de problema. Ellos vandalizaron los puzzles para parar los iluminados. El primer símbolo es un corazón como ¿Un el corazón? amor. Puedes descubrirlo viendo los colores, lo siento por no ser de mucha ayuda. El símbolo no es que un corazón. Es... Un corazón, ok, vámonos a la cocina nada ya. Ey hoy es mi cumpleaños y ni siquiera dice sola. De hecho está bien. Cállense y digan hola tontos ellos, no nos merecen ustedes dos cálmense, vamos a celebrar mi cumpleaños, Si sí, prepárate para ser lastimado, lo siento por lo que va a pasar. Ok, tengo 18 de vida y tengo muy pocas posibilidades de sobrevivir, así que no quiero matarlos, pacificaré, listo, como era su cumpleaños no quería matarlo ¿sabes? Ok, que ten estrellas, aún no te necesito. ¿Y ustedes que se jodan? Me traicionaron. Ok, esa cosa. No, no. No, no, no, no. Eh, ok, no, no. Ok, mataron a Ralsey, y a mí también, hijo ¡Lancer! ¿Estás bien? ¡Oh! Yo no soy Lancer, solo soy un pequeño chico! Porque un pequeño chico tendría un mostacho? Como disfraz! Bueno, oye, que qué necesitas ayuda? Tengo que hacer un plan malvado. ¿Y por qué un pequeño chico necesitaría un plan malvado? Para impresionar a su amiga. Bueno, sería un placer ayudarte. Todo está en ese papel que de del cielo. Solo rellenalotón la tosa más malvada que imagines de Yemos que el contenido personalizable en tres. También un pato. Eso parece asqueroso. Eso realmente es malvado. Solamente jugamos con eso. Es solamente un pato. Nunca hagas algo cuando alguien más lo puede hacer por ti. Es solamente un pato. Sí, es un Chicos, pato este plan curiosa. malvado apesta. Tengo culpa de esto. No, nah, tú eres cool. Los chitos malos de nuevo obtienen una victoria. Los vemos luego, tontos. Ok... Eh, queda igual que tú, pero podemos entrar aquí. No podemos entrar ahí, genial. No Que te jodan Jódete ¿Por qué todo me quiere matar aquí? Ja, ja, ja, ja, ja okay. ¿Por qué no paso por aquí y listo? Un vez de ir por el centro sería Pido, a decir verdad y no puedo pasar por ahí. Genial. Entonces, ¿por dónde? Paso por el centro. Se está haciendo más oscuro, ¿sabes? Ah. Eh, hey, ¿qué pedo? No puedo ir con ese árbol. Ok, y ahora puedo pasar por alguna manera, ok, ¿qué pasó con el árbol? Sigue ahí el árbol, ok, genial, ese árbol me da miedo. Es tan escalofriante como Changet ese árbol. No, creo que incluso menos. Es que ten estrella. Que les den, no me importa lo que me digan, ¿saben? No voy a seguir al Lancer, no voy a seguir al Lancer. No te voy a seguir Lancer, tampoco te voy a seguir Lancer Hey perdedores, espera un segundo y Lancer Qué eh, bueno, él no estaba siguiendo el camino correcto Lo dejaron Dolce. por su propia cuenta, saben que tan malo es en los laberintos Debe de estar perdido y confundido ahora mismo Que te mismo. den Lancer, que te den, que te den Lancer, sigue perdido Eh, ¿Por dónde? Por aquí No No debo decir a ninguno de los dos No, no, no Listo, vámonos a la chingada Se fueron por acá Ok, dos escasos No, no vas a dar Medio Ok, una estrella, ahora sí voy a guardar que no te den esta estrella, esa estrella es santa, por eso guarden en ella. Chris, esa no es la máquina que. Bueno, entonces esta va a ser difícil, vamos a dar lo mejor, dice. De hecho, ¿Pato? eso es una cagada. ¡Es un maldito pato! Si eso en Q es malo, esperen a ver lo siguiente y vean que pasa en siguiente Tu diseño apesto tanto que lo explotamos. Ya veos. Entonces su plan va a ser a horas. No necesitamos un plan, solo una regla. Su que se ponga en nuestro camino. Va a ser demolido a polvo. Entonces solo pondremos una pequeña manera en que puedes solucionar esto. Si me derrotan volveré a ser una chica buena. Pero si pierden, van a convertirse en chicos malos con nosotros. Entonces qué dices? Ni respondas, de todos modos, te haremos polvo. Ok, sucie por traicionarme vas a morir ahora mismo. ¡Moriste! Bueno, ustedes no me derrotaron porque hicieron trampa haciendo equipo con Lancer con... Amabilidad. Pero supongo que debo de volver de su lado. Sí, si sí, solamente apurémonos para volver a casa. Sushi, ¿esto significa que ya no somos equipo? Por supuesto que seguimos siendo equipo. Tú te puedes unir al equipo de la diversión. Yo en el equipo de la diversión... Espera, si me uno son los kitos buenos, puedo aún tener mis cueca. Cierra el los hará. Ok, oh, está bien. Lancer se une al equipo. Lancer se ha unido al equipo. Ok, creo que esto ya es suficiente. Demasiadas cosas. Random.